Hoy me pasó algo. Estaba en la, en la sesión de hoy, tipo la sesión así normal. Eh, me tenía que hacer fotos con distintos looks. Uno de ellos fue con este pantalón y un topsito. Nada, todo muy fachero. La verdad, muy fachero. Cuestión que se me, se me ocurre ir al baño, ¿no? Ahí estoy yo, preparándome para la sesión todo. Cuando se me ocurre ir al baño. Pasó esto. Bueno, la cuestión es como se acuerdan del video mío que hice, Evidette. Ok. Yo terminé. Voy a lavar las manos. Me sequé las manos. Pues no sea, me di cuenta que ahí estaba la toalla para secarse las manos. ¡Ay, soy una hija de puta! ¡Soy una hija de puta! Me sequé las manos con la toalla del orto. Dije, no! ¡Sí va a estar marrón la toalla! tengo ganas de reaccionar a las sillas que tienen sus setups. Tengo ganas de reaccionar a las sillas en las que están sentados. ¿Pueden hacerlo? ¿Me pueden mandar una silla en la que están sentados? Quiero ver dónde están sentados. Tengo la duda. Quiero saber dónde se sentaron. A ver, ¿por dónde me la podrían mandar? No, es que tengo miedo porque en Instagram podrían reaparecerme 20.000 porongas. Quiero que la manden a Discord. ¿Puede ser? Yo les mando el canal de Discord y vamos a hacer un hashtag sillas. Pero aunque no tengas una silla gamer, la mejor manera de olvidarte de tu dolor de coxis es... Barcos, este video está patrocinado por World Warship. World Warship es un juego gratis de computadora que tiene más de unos 400 barcos refacheros. Pero, ¿qué onda? ¿Tan bueno es? ¡Flaco! ¡Hay cambio climático en el juego! Misiones, personalización de navíos, mejoras. ¡Qué Usa torpedos, ametralladoras para reventarle los aviones, balas de penetración, cortina de humo para seguir tu camino, ninja de barco. Y la apareces por atrás y tuki, oh, romper motores enemigos, quemarles el rancho y controlar aviones para ataques aéreos. ¿Qué estás esperando para descargarlo? ¡Flambo! No ves el link en la descripción, es grab. Y con más de 44 millones de jugadores registrados Pero pará, hay más Usando el código BOOM, En tu registro puedes ganar 200 doblones, 7 días de cuenta premium 20 camuflajes El navío Sweet Luis y el navío premium de millones Y 2.500.000 mil créditos Todo esto y más En la descripción del video Flaco, no te olvides de usar el código POM Y reclamar todas tus grandes recompensas este es el canal, se llama Silla en donde me siento Ojo, ¿eh? Te zarpan un toque medio pito Y se van... Permabaneados De por vida, ni necesitan un pito Medio pito y perma remil rebañados. ¿Entienden? Originalidad ante todo, por supuesto Dale, Dator, ¿cómo se nota que sos un trolo? Mira lo que manda Dator. Para, ¿qué vas a estar sentado en esto? Ya quisieras estar sentado en esto En La única en la que te sentás es en esta, Deitor Por eso te llamas trollo? ¿Qué vas a estar sentado ahí? Dale, toma Mátela. La silla de dentro. <ríe> La silla de Este que buscó de alarmistock photo. <ríe> Bueno, ¿estas parecen las sillas del Sims? ¿Vieron que el Sims tenía las sillas más baratas? Sims dos sillas. Yo me acuerdo. Pero mira, ahora te muestran todas las sillas chetas del Sims 2. Yo me acuerdo que silla barata del Sims era esa. Mira, estas eran las otras. Qué feas sillas, boludo. Pero te daban tipo como menos 10 de comodidad porque el orto te quedaba con re cuadrado. Bueno, este te pone en la cama y mismo tiene hasta el rollito donde se sienta, viste. Ahí en la, en la comisura de la raya que hay acá en el medio es donde estaba su zanja. ¿Por qué esa silla tiene un agujero? ¿Qué le hiciste a la silla? ¡Ah! Esta es la silla ¿Esta es tu silla? Esta no es tu silla ¡No, macho! Mira esa silla! ¿Qué le hiciste a esa silla? ¿Con qué fin? ¿Qué le pusiste una carpeta del colegio para sentarte, cheto cheta la silla, anda a cagar bué. la silla de la abuela, esta es la silla de la abuela, nene, me dejás la computadora porque tengo que buscar algo, mercado libre esta parece como la silla de un consultorio médico tipo la del pami, es esta pero no tengo la imagen que yo saqué sin que busquen modelo en google ¿Por qué tiene una reposera de silla bué, pará, la silla todo un fetichista, me vas a acordar, viste las sillas esas que habían hecho acá en Argentina, habían hecho unas silla Sillas, eran como una especie de sillones mulliditos que estaban hechos de concreto Una vez fui tipo corriendo a sentarme y dije No, un sillón en medio de la calle Claro, no Era un sillón en medio de la calle Era eh, una silla de concreto en forma de sillón Salí corriendo, me tiré y nada Me raspé todo el brazo y me caí del otro lado Y casi me cago en la calle Así que la, las que había no venías corrientes Qué hijos de puta que son Es que son estas Esto Pero en concreto ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto! ¡Bancos de Buenos Aires de cemento! ¡Mira esto! ¡Mira esa mierda! ¿A qué mierda se le ocurre hacer un sillón? ¡De cemento! ¿Usted? ¿Entienden que yo salí corriendo a sentarme acá pensando que era un sillón? Me tiré, me reventé la cabeza porque son los hijos de puta. Aparte, primero piensa esto. ¿Saben lo pesado que es levantar eso? Chicos, ¿saben lo pesado que es esto? ¡Bancos hijos de remil puta! Se tienen que llamar. ¿Qué banco hijo de remil puta? Puta. Ese sillón necesito una lavada. Eh, bueno, mira, la upgradió, ¿ves? Esto, esto es mente de tiburón, porque no se quedó con la silla mediocre. Le puso una almohada. Uno no se queda solo con lo que tiene. <ríe> ¿Qué onda? ¿Te en la silla del colectivo? ¿Qué es esto? ¿Qué es el sillón de, de adelante de, de un auto. Ay, ¡Qué lujo! ¡Es un lujo, boludo! ¡Es un lujo! O sea, lo pensó bien. Dijo, yo me, yo me voy a quedar tipo sentando en una silla de mierda. Y este, bueno, nada, este lo robó de un consultorio Pami. Estas sí son como sillas de culista. ¿Qué? ¡Para! Estoy como un Una silla con rueditas, pero de madera. No se ve para nada como... O sea, es como que tiene la especulación de ser algo cómodo, pero es una mierda, porque es de madera. Claro, es la, la, la silla de la abuela gamer, la silla que tiene tu abuela para usar la, la Netbook. pero pero está recomida los bordes ¿Cómo se comieron así los bordes? Tipo, no tiene mucho sentido las partes en las que está rota ¿Entendés? Tipo, tiene como que está rota acá como si tuvieses un tick nervioso en la parte del brazo Y está rota en la parte de la delantera del otro brazo Y rueditas No, se falta una rueda Esta silla tipo, está, tiene muy roto el orto Me pregunto si el orto del dueño estará igual que la silla es como... Es interesante, ¿eh? Para mí esta es una silla para ver la tele. Tipo, ¿quién ve la tele, viste? Pero es una silla como para tirarse así y ponerse a ver anime. Bueno, vos no tenés pudor directamente. Vos te sentás a donde venga. Me equivoqué. Vos no tenés pudor. Vos te sentás a donde venga. Este no le tiene miedo a nada. Mirá, épico. Parece tipo con un sándwich de jamón y queso. Si el pan de arriba parece tu, tu silla. ¡No! Para. Para para para, ¡Para, para, para, para, para, para, para! ¿Cómo? ¿Cómo haces? Estoy tratando de entender cómo mierda, cómo mierda hizo esto. ¿Cómo mierda? ¿Qué es señor? ¿Levanta la cama? Pero, entonces, ¿dónde está elevado el colchón? ¡Ay, ya sé qué hace! ¡Ya sé qué hace, boludo! Agarra la silla, la... O digo, agarra el colchón, lo adelanta un toque y pone la silla y ya está. <ríe> ¡Qué puto genio! ¿Qué ¡Es un genio! ¿Qué tipo de reposera de plástico es esto? Esta es la reposera de plástico que buscábamos evolucionada a nivel 3. Tenemos la evolución 1, la evolución 2, y acá está! ¡Finalmente! Acaba de aparecer la evolución 3 de la reposera de plástico. Tanto 300 caballos de fuerza, motor bebé, pequeño camión rápido, furiosos. Eh, es una silla de papel. Yo me podría sentar, pero dependiendo de la persona, esa silla puede llegar a ser pollo. ¿Qué es esto? ¿Por qué tienes? No, el emoji de risa. Y te sentás en la cara la pregunta importante. ¿Te sentás en la cara del emoji? Sí, ya terminé de mirar sillas. Bueno, ahora les voy a mostrar la mía. Les voy a mostrar la mía. Hablando de humildad. ¿Quieren hablar de humildad? Yo les voy a hablar de humildad. Les voy a mostrar mi silla. Silla review. Vamos a poner una luz como corresponde para que se note la naturaleza de mi silla. <risa> ¿Qué es esto? Ah, un vestido. Bueno. Y le vamos a sacar esto, que es una parasada. ¡No! ¡Acá estaba el trapo! Bueno. Miren esto, tiene boquita. creo que esta silla es heredada. Esta silla me la regalaron. A caballo regalada no se le ven los dientes. ¿Vieron chicos? Todo se puede hacer fachero si uno tiene ganas de hacerlo. Entonces yo le pongo esto y de repente apagamos las luces. Miren la fachera que está en mi silla. Nadie hubiese pensado que tenía tal poronga ahí guardada. Miren, miren eso, miren eso. Si querés puede ser facha. Solo tenés que darle la facha. A tu lado arroz, pasado con...